Hola, hola, hola. ¿Cómo están? No creo que estoy muy, pero muy bien. Son las... no sé. No sé de qué hora sea. No sé de qué hora sea. Pero de todos modos dije, ¿por qué no grabar? Yo sí, ya estoy casi durmiendo Como ¿Cómo era? Ah, uh. oh, no corté. Ah, oh. ah. Oh. Bueno, uno o sea, así. Con eso les digo que hace. ¿Hace cuánto fue? Fue el lunes y el martes. El lunes y el martes. Cuando fue la prueba del enlace. Sí, fue el enlace. O se los lo que yo. Yo. Eh, inicié. Inicié así, hace cuenta. Yo inicié así, así se los Sí, sí, ya quiero empezar, ya, ya, ya. Sí. Escribe tu nombre. Jonathan Méndez. Uh -huh. sí. bueno, okay. Y luego el profe decía, um, más o menos como algo. Bueno, ya verá que, que no pueden, no pueden solamente para tener cierto, cierto tiempo para para hacer ciertas, ciertas partes del examen tienen desde las 8 hasta las nueve y media bueno pueden empezar, se detienen en el alto y les digo cuando se adelante, ok? bueno pues si tienen alguna duda me la preguntan y todo eso bueno gracias y luego yo me preguntaba y como... Mmm, les digo que yo andaba hacia la prueba. Les juro. Aquí es, aquí, aquí, a ver, a ver, a ver, aquí. Voy a poner uh -huh, aquí, aquí, aquí. aquí, aquí uh -huh, oh, ¿está cuál es? Pero, está difícil. Bueno. No mm. mm. mm. No, eso no. No, No, no, no. no. no, no pero gran responsabilidad. no que no. sí. sí, sí. es Esto Pero no a ti. Bueno, estoy sí, aquí. Baja, pero nadie tiene tiene la 60 cruz No, no, lo haré a mi modo. Sapotito, bolado, go, sapotito, su... Sí. cuántos, sí, dos, dos, uno, dos, uno, uno, uno, uno, no uno, uno, uno, uno, que uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, querían estar en la escolta hoy si sí, hoy viernes están en la escolta tratando de calificar unas niñas tratando de calificar y como que había unas que no pudieron calificar estaban en de un modo de muy pero muy pero muy raro fíjate que está súper fácil calificar o sea fácil fácil fácil te lo juro fácil fácil fácil oh. Está ahí fácil, ya sé. ya sé. Está ahí fácil calificar en la prueba. Y digo, prueba tú, marchar ahí. Escolta, está ahí fácil, ya sé. Pero ¿eh? ya sabes quién no calificó. <risas> ya sabes quién no calificó. Ya sabes. Y había unos que no calificaron para nada. Uh, hace frío. No, no, no, no sé. Ah, no, de todos. Había unos que... Hey, no, para nada. Calificaban. Y eso era muy, pero muy, pero muy fuerte. Pero muy, pero muy para ellos. Era muy fuerte. Era soportar muy fuerte eso que... Oh, no califique. ¿sabes? ¿Qué? Miren, miren eso. Miren. Bueno, ya sabes que no califique la de... Ya sabes, la de acá, la de acá, la la, la, de acá, la. Ya sabes quién, ya sabes, ya sabes. Y Ya así a la guerra, la, la que sí, sí, ya sabes que calificó y ya sabes que tenemos que ayudar. Y ellos seguían, procedían. Seguía. Y las niñas que no calificaban hacían algo como muy difícil, pero difícil de hacer, aceptar de que no calificaron. Y para ellos y está ah, ya no sé que si qué, qué? <ríe> oh, y a mí qué, qué me importa está en chafa de todos modos la escolta de todos modos está en chafa está en chafa la escolta está en chafa a mí qué me importa que me haya calificado está en chafa está de está chafa ¿A mí, qué? a mí qué me importa que hasta da vergüenza eso, eh? y se ponían así y todo eso, como alguien que se enojó. Que no voy a mencionar, pero de todos modos, si saben quién es, si es no digan para que no se sienta mal o ofendida. De todos modos, esto, bueno, así fue lo del escolta y eso. De todos modos, les digo, suscríbete. Eh, y, es aquí creo acá arriba Ajá. a ver espérame es creo que acá arriba a ver espérame no sí, no no total es aquí arriba o acá abajo eh, no me importa dale dale like o agrega los favoritos este video si te ha gustado te lo recuerdo que les pido que hagan un video un video, si sí, un video les digo que hagan un video ustedes mismos en el que digan que son sus amigos por ustedes. Envíenmelo o si no, póngalo como un archivo para descargar y así. Y yo lo descargo y, y lo voy a editar en un video en el que todos digan que son sus amigos por ustedes, ya que estamos terminando este de ciclo escolar y muy pronto estaremos en la secundaria y no podré, no estaremos todos juntos en la misma secundaria, tal vez en la preparatoria, pero no hay muchas posibilidades. De todos modos, eh, envíenme que son para ustedes sus amigos. Ahí todo ahí acá. Mis amigos, por ejemplo, mis amigos son lo mejor y me divierto. Eh, me hacen divertirme, un montón de cosas. Y así, bueno, como les decía, denle like. Y suscríbanse Y aparte den, Me gusta, se lo están viendo en Facebook Y compartanlo con sus amigos Para ser más rápido y famoso Y si te toca, yo tal vez vaya a la 93 O a la 12 No sé a cuál secundaria, me, darle, me tal En la que tenga más amigos suscritos Ahí diré Y si te toca el secundaria, te van a decir Te van a decir algo parecido como esto Ey, ey, ey Tú, tú, tú, sí, tú eres, Tú eres el amigo de él Hola, soy Jonathan, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí yo soy el amigo de Hola, soy Jonathan. Sí, sí, ajá, soy el amigo de. Dafel, No puedo creer que seas amigo de ese tonto ahí de internet. Ustedes dirán, Porque qué voy este que tocar en esta secundaria y su No te creas, denle like, recuerden, suscríbanse, compártalo. Y dale like de YouTube y like de Facebook Recuerdo que mm, así ah, A Francia no te salvas de que Te voy a poner en la descripción del video solamente Porque voy a subir desde mi teléfono el video Ya saben y todavía no puedo agregar la descripción de tu video ajá oh, ya sé cuál es tu video eh, No te salvas Bueno lo voy a editar en computadora y Ya después de esto voy a poner en la descripción del video El link en el que puedes ya sabes. Ver tu video. Bueno, te dejo, voy a tratar de hacer algo. Bueno, de, todo, de todos modos, adiós. Nos vemos. Les dejo aquí el link. Sí, aquí. Aquí en el video, sí. en el lado. Sí, ahí está el link. Dale clic, nada más. Da clic. Ahí, aquí, aquí en el lado. Aquí solamente da clic, clic. Y te agregará la pestaña del video de Francia. Ja. Realizas, en serio. Bueno, aquí, da clic, aquí, da clic, clic. Tienes que tener activado los besos, ¿sabes? Para que te esté. Rato, vamos. Aquí está. ¡Se fue! De todos modos, gracias. Compartan el video con tus amigos y. ¿sí? Comenta lo que quieran De que quieran que hable Y hasta la próxima Nos vemos Chao, chao Hola, soy Jonathan Hola, soy Jonathan I'm <coughs> Pantalla de plasma. ¿A qué? ¿A ¿Qué Aquí estás viendo. Oh, este video. Y por cierto, creo que ya te mareaste Bueno, pues yo también de perseguir esta cámara. De todos modos, por esto. Hey, yo ya me mareé Suelten la cámara ya y... Hola soy Jonathan No, en serio En nuestro primer episodio regresa para un nuevo experimento Primero, su aparición original Vamos a elevar un pesado luchador de su poder de piso, con globos de ¿Experimentos favoritos? ¿Hacer nuevos? ¿Y presentar el retorno del son original? ¿En serio, grabando?